Amiga, amigo, hoy, hoy te quiero entregar algo realmente que te haga pensar Sobre todo en una pregunta más típica que te puedas imaginar ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace felices a las personas? Y tú rápidamente vas a pensar ¿En qué? Pues en dinero y en salud ¿no? Sobre todo te vas a volcar un poco en el dinero pues te tengo que decir algo, estás equivocado, muy equivocado. Lo que hace felices a las personas son las relaciones personales. El ser humano es gregario por naturaleza, con lo cual tiene que estar continuamente relacionándose con alguien. Recientemente se ha hecho un estudio en el cual, gracias a la pandemia... Eh, como bien sabes, hay mucha gente que está en teletrabajo, ¿no? que está en su casa trabajando. Y, y mucha gente dice, qué maravilla, porque estoy en casa, gano calidad de vida, no gasto tiempo en el transporte, no gasto dinero en gasolina o en, o en transporte. Y sin embargo, cuando hablas con ellos y llevan ya un año trabajando en casa, eh, todos dicen lo mismo, necesito, necesito relacionarme, necesito ver otra vez a personas. Y, y se sienten un poco infelices. El sueldo no ha cambiado, la calidad de vida es mejor porque te levantas, prácticamente te lavas los dientes, se te tomas un café, ¡pum! y te pones a trabajar. Entonces, si has ganado en calidad de vida, no gastas dinero en gasolina, no gastas dinero en monotransporte, ¿por qué te sientes más infeliz? Por eso, porque necesitamos sentir el que estamos humanizados y trabajar en relación con las personas. Viéndolas, escuchándolas, incluso tocándolas en un momento dado, aunque sea un saludo momentáneo. Pero necesitamos esa calidez humana de dar y recibir. Fantástico, absolutamente normal. Pero ahora entramos en un punto en el cual quiero hablarte hoy. Y es precisamente qué hacemos con las personas tóxicas. Sí, evidentemente nosotros también somos un poco tóxicos. Todos en algún momento somos un poquito tóxicos. Pero ¿y de esas personas de las cuales no te puedes zafar porque son familiares o son compañeros o compañeras de trabajo? ¿Qué haces? No puedes huir. Entonces, eh, voy a pasar a, a, a comentarte, precisamente la Escuela de Medicina de Harvard... Eh, dirigida por Robert Waldinger, perfectamente uno de los cuatro directores que hubo, y que además fue un estudioso de la charla TED, pues también hizo un estudio, un estudio de las relaciones humanas y un estudio de este tipo de personas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay en este tipo de personas que nos hace sentirnos tan infelices y nos hace sentirnos tan, tan, tan mal? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero y lo más importante que quiero efectivamente comentarte es cómo identificarlos. Generalmente la persona tóxica necesita hacerte sentir mal para sentirse ellos bien. Son como, como psicópatas, son personas que, que no tienen la capacidad de empatizar con nadie, son personas que además no, mmm, no, no, no, no, no sienten que tengan que hacerse introspección hacia ellos mismos y entonces permanecen eh, un poco ahí en la oscuridad, ¿no? un poco ahí en el anonimato pero por poco tiempo, porque necesitan, necesitan machacarte, necesitan sentir que te extraen la energía, que te chupa la energía y que te joden vivo la vida. Eh, sí, lo siento, pero es así de claro. Son malas personas. Son gente tóxica, queda muy bonito, como muy científico, como muy eh, maravilloso de, de, de la nueva era, eh, neuropsicológica y tal. Pero no, no, son malas personas. Estas personas están ocultas, eh, no quieren darse a conocer de una manera realmente directa Sin embargo, tienes que darte cuenta que como buenos adictos emocionales a jorobar la vida del, del que tienen al lado Pues tarde o temprano se van delatando Entonces estas personas que se van delatando, pues de alguna forma se pueden clasificar eh, como trepas, trepas absolutos, eso está claro en el trabajo y que, y que habrá lo que sea necesario para pisar, no pisar, pero lógicamente llegar ellos donde quieran llegar. ¿Qué pasa entonces? Pues son envidiosos, son negativos, eh, son quejicas, son cizañeros. ¿eh? Luego está el, el, el, el triangulador, que es muy curioso. Utiliza a otra persona para meter para metértela contra ti, ¿no? De alguna forma, tiene un problema contigo y en vez de hablar contigo, pues te cizanea con la cuarta, con la tercera persona. Y si hay cuatro, con la cuatro. Son muy cotillas, son tremendamente cotillas. Por eso también los puedes pillar. Son muy víctimas. Ay, a mí me pasa de todo. Yo, pues, es que, es que, con lo que yo me esfuerzo. ¿eh? Cuidado, ojo, porque además te estrangula la energía. Entonces es horroroso. Luego están los descalificadores, ¿no? Que dicen, bueno, Está muy bien el trabajito que has hecho, ¿eh? el trabajito que has hecho, el, el, el, robando méritos también los hay, ¿no? Que dice, bueno, es que tú has conseguido esto gracias a mis consejos. ¿Mm? Los hay agresivos, pero esos se ven rápido, se ven muy rápido. Pero luego está el agresivo pasivo, que de alguna manera, pues, te castiga, no te habla. Te, te, te, te hace sentir mal, ¿no? Tenso. Luego está el narcisista, ese se nota rápidamente porque todo lo hace él, vamos, de maravilla. Y si no lo hace él, eh, seguro, seguro que en algún momento lo hizo. Eso se, enseguida los coges. Eh, y a mí el que más me preocupa, sinceramente, es el psicópata. El psicópata me preocupa muchísimo porque no es empático, como te he dicho al principio. Y ese, ese no creo yo que tenga mucha solución. Eh, además hace mucho daño Porque efectivamente al no ser empático Eso de en qué puedo ayudarte No, en qué puedo servirte No, que puedo No, no, porque es topa mí, topa mí Entonces mal asunto con ese, mal asunto Generalmente este tipo de personas Tienen una bajísima autoestima Tienen un altísimo nivel de frustración Y lógicamente pues son incapaces de verse a sí mismos Entonces cuando ya has logrado descubrir a esa persona, cuando ya has logrado realmente quitarle la máscara a esa persona, ¿sabes lo que puedes hacer? Directamente ponerle límites. Directamente ponerle límites. Por eso, por eso, cuando hay una persona tóxica y sabe que lo es, va por el que cree que es más débil, ahora te digo a ti, ¿cómo zafarte? Pues tienes que poner límites. Tienes que poner límites Sí. Si o sí, porque si no te va a fagocitar, o sea, te va a comer, ¿sí? Importante que puedes utilizar es el mindfulness, vivir en el presente, vivir en el aquí y en el ahora, y siendo muy consciente de lo que haces a cada momento, porque así, además, te ayudas a ti mismo. Y sobre todo, entiendes que puedes separarte de esa persona, sea cual sea, y poderla poner límites. Y si eso no es suficiente, si te pasa eh, la vida familiar o te pasa en el trabajo, pues ya sabes que también puedes hablar con la familia o con la persona de familia más cercana a esta y comunicárselo. Y en el trabajo lo mismo. Mira, esta persona eh, ya me tiene eh, cansado y hostigado y entonces no tengo más opción que supervisor, jefa, director, gerente, lo que sea. Quítame de ese espacio, cámbiame en otra locación de, de la empresa porque, porque porque no porque no puede ser sin embargo lo que más me preocupa y quiero que sepas es para bajar tus niveles de estrés que te provocan estas personas estos niveles tan grandes de ansiedad por favor mindfulness investiga en la red mindfulness pues espero que te haya ayudado y que hayas podido saber un poco lo que a lo mejor no podías etiquetar y además ponerle freno. Un abrazo. Hasta la siguiente.